¿Sabes distinguirte entre la gran variedad de eventos deportivos? Si te ha tocado organizar uno y no sabes por dónde comenzar, estate atento a este vídeo, porque te damos las claves para promocionar tu evento y conseguir el mayor número de inscripciones. Te proponemos una herramienta nueva de publicidad que te permite anunciarte en las webs que suelen visitar personas que participan en este tipo de actividades, ya sea una carrera trail, una sesión de running o incluso una jornada fitness. ¿Alguna vez te has cruzado con un banner publicitario como este mientras navegabas en Internet? Sin darte cuenta, estaba siendo impactado por publicidad digital. Si generas un contenido atractivo, conseguirás llevar a tu web gente realmente interesada en tu evento. Para poder anunciarte, solo tienes que entrar en unidad.com y registrarte con tu correo. Es una plataforma gratuita y súper sencilla en la que solo pagas por las campañas de publicidad. Y además, las puedes poner tú en marcha sin la ayuda de nadie. ¿Te apetece probarla? En primer lugar, haz clic en Nueva campaña. Indica un nombre, la fecha de inicio, la cantidad máxima de dinero que te quieres gastar al día, por ejemplo, 10 euros, y finalmente el precio por mil impresiones. ¿Sabes lo que es una impresión? Es cada vez que alguien entra en una página y mientras está navegando se encuentra un banner, como este de aquí, ahora ha generado una impresión. Como el precio que marcas en esta casilla es por mil impresiones, en realidad estás pagando euros por impresión, menos de un céntimo. Vayamos al siguiente paso. En este apartado debes marcar el área geográfica donde quieres que salgan tus anuncios. Selecciona aquellos lugares en los que se encuentre tu público objetivo. Por ejemplo, si has organizado una ruta de senderismo en la Sierra de Madrid y quieres captar a público objetivo de esa zona, puedes dirigir tu publicidad a códigos postales concretos, que introducimos en esta casilla. Pero si el evento consiste en una maratón, tendrás que conectar con runners de una o varias ciudades o incluso de toda España, dependiendo de lo famosa que sea ya que, en este caso, la gente está dispuesta a desplazarse muchísimo más. Hay personas que hasta cogen el avión. Ahora, elige todas las páginas web en las que quieres aparecer. Si sabes cuáles son los intereses de tus clientes, puedes deducir en qué tipo de páginas web se mueven. Por eso, es muy importante conocerlos bien. Dependiendo del evento que organices, tendrás que dirigirte a un tipo de deportista o a otro. Hacer trekking le puede interesar a personas que suelen visitar webs de meteorología y montaña. Para ponértelo fácil, en Oniad te proponemos listas con diferentes temáticas. Echa un vistazo en deporte y verás todas las posibilidades que ofrecemos para que aciertes con tu público. Ten en cuenta que si limitas mucho el área geográfica, debes seleccionar el mayor número de dominios, porque si no, no vas a generar suficientes impresiones. En este paso subiremos los banners, haciendo clic en Subir banner. Intenta que tus banners sean llamativos para atraer tráfico a tu web y no olvides que tienen que cumplir una serie de requisitos para que sean válidos, sobre todo en lo relativo a tamaño, formato y contenido. Si necesitas más información puedes entrar en este enlace de aquí. En cuanto al diseño, los puedes diseñar con cualquier programa de diseño gráfico, pero desde Uniad te ofrecemos un programa gratuito y muy sencillo para que los puedas diseñar tú mismo en dos minutos. Solo tienes que pinchar aquí. Una vez los tengas, los subes en este apartado.